Yo creo que la, la salud mental es algo que, que es un, un desafío muy grande, ¿no? Cuando tu mente cambia, se transforma, yo creo que empiezas a vivir de nuevo, de alguna manera. Soy Miguel Ángel, eh, soy activista desde hace alrededor de seis años y medio, más o menos, eh, ...siempre por la salud mental, porque he vivido y tengo vivencias que puedo compartir... ...y pueden hacerle mucho bien a los demás, a otras personas... ...que empiezan con un diagnóstico o tienen que eh, convivir con él. Uno más que ha podido sobrevivir porque mm, lo que yo siento, cómo uh, vivo o, o cómo eh, me enfrento a los problemas... ...he podido de esa forma sobrevivir y convivir con mi trastorno... ...cosa que muchos no han podido y se han quedado atrás ¿no? Yo empecé muy joven, 18... ...fui pasándolas muy mal, muchos ingresos, descompensaciones... Eh, con todo eso, lo que me pasaba es que, claro, yo no me adaptaba a la vida, ¿no? Entonces, yo tenía un hermano, que, un, un año mayor que yo, que también tuvo el trastorno que yo tengo, pero él no sobrevivió. Que contando sobre todo lo similar en la vida que tuve con mi hermano, que fue eh, el intento que yo tuve también de, de marcharme, ¿no?, de, de suicidarme y alejarme de todo esto, después de tener la vivencia el dolor dentro del abandono de mi hermano después de luchar tanto yo creo que me ha hecho ser una persona que ve las cosas desde otro punto de vista desde quizás desde un punto de vista eh, eh, tras un escudo porque a mí la, yo creo yo siempre he pensado que el trastorno es una especie de protección que te pone tu propio ser ¿no? o la vida ¿no? lo existencial te pone a prueba ...pero mi hermano, lo que le ocurrió a mi hermano me marcó mucho... ...para cómo yo la vida la tomaría después... ...cuando yo me recuperase y cogiese la, la fortaleza... ...existencial de alguna forma que tengo ahora. Sobrevivir es una batalla continua... ...cuando llegas a un cierto momento que ya controlas o acotas... ...el trastorno en un lugar que no lo dejas moverse demasiado digamos... ...usando así una metáfora así... ...ya puedes vivir y disfrutar más de lo, de lo que quieres vivir, ¿no? Mi comienzo con la poesía fue un poco salvador, ¿no? De alguna manera me salvó del momento... ...de esa situación de la que estaba pasando... ...de sentir de una manera... ...y protegerme sintiendo de esa manera, pero... Mmm, ...de una forma que me hacía estar mejor conmigo mismo... ...y adherirme a la vida o de alguna manera ser incluido... ...de una forma sin que la gente percibiera en mi enfermedad ¿no? ...la poesía me hizo sacar del interior mucho veneno... ...mucho daño, mucha lamentación hacia mí mismo ¿no?... ...culpabilidad... ...la poesía me ayudó a verme de una forma importante... ...a sentir un amor propio fuerte... También lo he vivido, porque yo, al escribir, transmito lo que yo siento, cómo lo pienso, lo que he vivido, lo que he aprendido. Entonces, todo eso me, me ayuda a poder tener una vida, de alguna forma, versándola y escribiéndola y, y contando ¿no? lo que yo soy y, y quién he sido y dónde estoy y por qué estoy, pues también me ayuda al día a día. ¿no? Cualquiera puede caer en un trastorno. Yo ahora soy alguien que, que muestra lo que ha vivido para que otros busquen en, en mis experiencias similitudes en la suya y encuentren sus propias herramientas en base a ver las que yo utilizo ¿no? en mi día a día.